ambos en unidades de producción comerciales en aves de engorda y gallinas ponedoras. Autoridades federales, en conjunto con veterinarios locales, buscan potenciar las tareas de control, con el objetivo de evitar que el virus continúe afectando al sector avícola estadounidense. Se lanzó un llamado enfático para resaltar que no existe riesgo sanitario.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 Marilu Abrego, candidata a la presidencia de la Unión Nacional de Avicultores, dialogó en exclusiva con avicultura MX sobre cómo su postulación a presidir el organismo ha roto paradigmas, ya que en los 64 años de historia de la UNA, nunca una mujer ha sido designada líder de los avicultores. La también secretaria general de la OPORMEX, comentó que buscará impulsar el desempeño del sector avícola mediante el eje principal de sanidad por medio de una sinergia con autoridades para garantizar las buenas prácticas en cada una de las unidades de producción en el país. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola y les recuerdo que ya pueden agregarnos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información